Torno, siempre mojando las manos, el barro bien pegado y descentrado, mano derecha, va a hacer surco con los dedos, como si fuera a las 12, si fuera un reloj, y con el talón de la mano izquierda a las 7, dos presiones parejas, y voy subiendo las manos, de esta manera voy a ir sacando el movimiento que tengo de costado, vuelvo a subir, y voy reduciendo el golpe que va teniendo el barro descentrado y lo voy llevando hacia arriba. Una vez arriba, con el, esta parte de la mano izquierda, voy a apoyarme, voy a bajar, voy a sostener con la mano derecha, presiono hacia abajo y me vuelvo hacia el costado para redondear. El centrado es la subida y bajada del barro en el torno, es una forma de reamasar el material y dejarlo lo mejor posible para poder empezar a modelar. Para la apertura del cuenco, mano derecha, pulgar al centro, cruzo dedos de la mano izquierda sobre mano derecha, pulgares al centro. Y voy a ir moviendo de esta manera para poder llegar hacia abajo. Dejando una base que va a ser la base de mi pieza. Una vez que yo abrí, voy a abrir el, el, el fondo, digamos, el, el, el barrido del fondo como yo le llamo. Que es generar el cilindro interno, dedos de la mano izquierda, pincha en el centro y se deslizan sobre él, mano derecha contiene y sostiene a su vez a la mano izquierda del lado de afuera. Este es el movimiento, del centro hacia afuera. Y la mano derecha contiene para que no se me abra acá afuera una curva. Saco el agua, nivelo un poco más el centro, del centro hacia afuera nivelo la base. Una vez que yo determiné el cilindro interno, voy a poder empezar a subir las paredes de mi pieza. La pared, dedos de la mano izquierda del lado de adentro, y mano derecha por fuera, enfrentados, ¿sí? Yema con yema, y me deslizo desde abajo y empiezo a subir y afinar la pared de mi pieza. Cuanto menos agua tengo, suavizo la presión, dejo hacer el movimiento, suelto, y conformo bien el borde Pinza con los dedos de la mano izquierda Índice y pulgar apoyan Y saca ese barro que no me va a servir Esa barbotina Y a su vez redondeo el borde Sigo subiendo Tomo barro desde adentro que tengo todavía Y calzo barro desde afuera Y subo acá que está sobre el plato y que no me va a salir porque está muy blandito y tomo el último barro para poder subir y dejar el cilindro o el cono listo para poder dar forma en este caso a un cuenco por último para dar forma voy a generar la curva entrando con el pulgar derecho generando la inclinación que va a dar forma a mi pieza saco esa rebaba si es necesario y después con la mano izquierda empujo y sostengo con la derecha lentamente primero abriendo una forma como si fuera un barrilito y tratando de que genere una misma línea vuelo abajo, presiono desde abajo, sostengo y voy subiendo Dejando que el barro se va recostando sobre la mano derecha que sostiene. De nuevo pinza en el borde, índice pulgar para sostener y conformar bien ese borde que va a ser la terminación de mi pieza arriba. Sigo curvando. Mientras dibuje una línea pareja, sin puntos de quiebre, yo puedo seguir abriendo. Por último, saco el agua que tenga en el interior con la esponja, le paso al borde y descalzo aquí abajo para poder sacar con facilidad la pieza del torno. Hasta ahora trabajamos la pieza solo con las manos, con los dedos y el uso de la esponja simplemente para poder sacar el agua excedente podemos incorporar el uso de una lama de madera podría ser una tarjeta de plástico este, que lo que me va a permitir es redibujar la forma sobre el final la lama y sustituyo a la lama por los dedos de la mano derecha y trabajo del costado rectificando la forma los dedos de la mano izquierda empujan como cuando quiero abrir la forma lo que termino de hacer es definir bien el dibujo lo que hago es rectificar la forma, empujo con la mano izquierda y puedo redibujar la forma en una única línea curva. Redondeo el borde siempre y por último descalzo el barro de abajo para facilitar la sacada de la pieza del torneo. Pieza tanza, pulgares sobre la tanza, pulgares sobre el plato. Deslizo hacia adelante, paso una vez, si necesito pasar dos no hay problema. Y punta de dedos, desde donde salió la tanza levanto y saco la pieza. En la tabla. Si llego a deformar, como yo toqué de abajo, en caso de ser necesario, también toco de abajo para acomodar.